¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este su canal de servicio técnico en CCTV Ese es el segundo video de la cámara Dashcam de la marca Hit Vision eh, Habíamos dicho que íbamos a grabar eh, una segunda parte Y bueno pues ya tenemos instalado lo que es prácticamente la cámara al vehículo Y como podemos ver aquí en la parte de abajo tenemos lo que es Tenemos lo que es este eh, Conectado el eliminador de vehículo Con el cable Y bueno Ahí vemos que La colocamos más o menos por ahí Es más o menos eh, Pues ahora sí que provisional no Porque pues Si queremos colocarlo bien pues hay que llevarlo por Por otro lugar Más este Más estético Y bueno Esto es para que ustedes vean de que De esta forma Donde tenemos colocado la cámara Aquí está. lo tenemos pegado al techo, pegadito a lo que es el, el retrovisor Y tenemos también por aquí pegado uno más para colocar en nuestro celular cuando estamos utilizando el GPS Y bueno, así como ustedes pueden observar, esta es la cámara Ahí lo tenemos y bueno pues vamos a mostrarles también de los videos grabados y bueno para que ustedes también vean la calidad de video que, que graba y bueno esperemos que les guste ¿no? vale entonces pues aquí les dejo con el video y nos vemos en un rato más La velocidad es 40 kilómetros por hora. El límite de velocidad es 80 kilómetros por hora. El límite de velocidad es 5 kilómetros por hora. kilómetros por hora. De 30, carretera 57 de Coda. Continúa por Carretera Federal 57 de Córdoba durante 26 kilómetros. Esa la Como que se despidió un... ¿Cómo se llama? Un estacionamiento del... del clima. ¿Y de otro? ¿Qué tal amigos? Nuevamente regresando otra vez ya con ustedes. En este momento voy a enseñarles cómo descargar algunos vídeos de la cámara Dashcam f6 y bueno nuevamente voy a entrar a nuestra aplicación como en el primer vídeo mostramos cómo ingresar a nuestra cámara conectándonos a la red local del wifi del de la cámara que se llama hit vision f6 uifl bien ya estamos conectados ahora Seguida de esto, pues vamos a entrar a nuestra aplicación, que es la de Hit Dash Can. ¿Vale? Entonces vamos a ingresar a ella de esta manera. Y nos dice por aquí que primero abra el GPS, de lo contrario no puede conectarse. Bueno, vamos a activar lo que es el GPS, aquí está. Y bueno, ahora abrir. Ya está. Nuevamente vamos a ingresar. Bien, ahora, como les decía, vamos a descargar algunos videos. Vamos a ingresar en la parte de reproducción. Y bueno, en esta parte pues ya tenemos que ubicar qué es lo que queremos descargar. Por ejemplo, vamos a escoger, vamos a ver un, una grabación del día de ayer. Vamos a ver, vamos a retroceder un poquito. Bien perfecto, vamos a ver este este video antes de descargarlo. Vamos a adelantarlo un poquito. Perfecto, mire, aquí como podemos observar en el video, pues no nos aparece el sensor de, de nuestra cámara. Si nosotros nos vamos en la parte izquierda, donde dice HSR, aquí nos va a mostrar lo que es el sensor de nuestra cámara que nos está indicando los vehículos o letreros eh, que nos vamos encontrando en el trayecto vamos a darle a producir para que ustedes vean como cómo es que funciona el sensor bien como pudieron observar de esa manera funciona el sensor de nuestra cámara para ubicar los vehículos los letreros y el semáforo vale vamos a adelantarle un poquito más como pudieron observar esa es el, la forma que funciona el sensor eh, de nuestra cámara para poder ubicar los letreros los vehículos y el semáforo vale ahora vamos a ver si podemos descargar un video más donde nos indica la la grabadora o la voz de cómo es que en el semáforo ha cambiado o el vehículo de adelante ha avanzado, etcétera no Vamos a buscar un video por aquí más. Vamos a ver. Vamos a ver del día 25, a ver si tenemos algo. vamos a ver ok, vamos a reproducir vamos a regresar un poquito más, a ver, porque creo que ahí nos pasamos, ok, nuevamente vamos a regresarnos a otro video más, hasta atrás, vamos a ver del día 23, vamos a ver, La Las luces semáforo han cambiado a verde. El vehículo de adelante empezó a avanzar. Bien, como ya escucharon, ya vieron y escucharon de cómo es que funciona el. La velocidad es 50 km/h. Cómo es que funciona el sensor de de nuestra cámara? Eh, detecta lo que es el vehículo. Eh, cuando va avanzando eh, la luz del semáforo cuando ha cambiado y los límites de velocidad esta ahora sí que aplicación y esta cámara que trae esta función de adash ahora sí que pues ya se va a integrar en la nueva eh, reforma de de seguridad eh, en límite de velocidad de la dgt que van a implementar ahora sí en la Ciudad de México. Y pues como pues, eh, pudieron observar o ver, pues eh, pues esta cámara pues nos puede servir de, de mucha ayuda con esta forma de, de detectar las velocidades, eh, las luces mm -hmm. del semáforo y pues en otras cosas, ¿no? Como el, el movimiento del vehículo. Entonces, pues es una buena opción para que ustedes lo adquieran, eh, lo instalen en su vehículo es muy sencillo muy fácil de usar y bueno en la configuración pues ya vieron que es muy fácil de configurarlo de adaptarlo a su forma, y pues así pues vamos a eh, evitar este accidentes e eh, infracciones que pues ahora sí que va va este va a haber más eh, reglas de estricto de estrictas de de conducir y pues ahora sí que pues no duden en adquirir su, su cámara, su cámara Dashcam, para poder instalarlo en sus vehículos y disfrutar ahora sí que la seguridad y tener alguna otra cosa como videos para comprobar algún accidente, eh, pues, eh, indicios que nos puedan ayudar a eh, comprobar qué es lo que sucede, qué es lo que sucedió. Vale, entonces, este pues, prácticamente de esta manera eh, funciona esta aplicación con, por medio del celular, conectándolo al Wi-Fi interna y bueno, aquí vamos a descargar un video para que ustedes vean por ejemplo aquí, yo me meto aquí a la opción de descarga y en la opción de descarga me dice, por ejemplo 10 segundos, 30 segundos, un minuto o eh, prácticamente la, la duración de 3 minutos yo por ejemplo me ubico en... Por ejemplo, en un horario y le doy en descargar, ya sea un minuto eh, o tres minutos. En este caso, voy a descargar un minuto y le doy aquí donde dice descargar y prácticamente pues ya se nos está descargando y posteriormente pues podemos ya eh, ver este este video en nuestro celular, compartirlo, eliminarlo o editarlo para enviarlo a algún otro lugar, ¿vale? Entonces, mis queridos amigos, eh, espero que que les guste este este video, no duden en compartirlo eh, por las redes sociales, suscríbanse, eh, pues vamos a estar haciendo una serie eh, más de videos para que ustedes lo disfruten, lo compartan, adquieran su cámara de dashcam de la marca Hit Vision modelo F F6. Y bueno, pues ahora sí que eh, los dejo con este video y gracias y nos vemos en un próximo video tutorial.